hola amigas y amigos de youtube en esta ocasión os quiero enseñar un tutorial para hacer un ventilador eh, empecemos a ver cómo nos sale eh, creamos una composición en mi caso va a ser de 7660 x 4320 la haré de un minuto de duración la velocidad fotograma la haré la máxima que, que puedo aceptamos y ahora creamos un sólido blanco de las mismas dimensiones aceptamos y ahora vamos a crear un círculo más o menos así ahora cliqueamos y como vemos no está en el centro pues entonces lo que haremos es posicionarnos en el centro mediante el punto de anclaje este para acá y este para acá más o menos así está bien una vez que tengamos esto situado pues creamos otro sólido capa nuevo sólido y esta ya serían las élites con el mismo tamaño de, de anchura y altura y lo vamos a crear en mi caso amarillo aceptamos y aceptamos ahora mediante los pinceles la, la pluma eh, logaremos ahora eh, bajamos este abajo haremos ahora es de hacer la primera hélice lo mejor que uno pueda Venga, más o menos aquí aquí y aquí así oh, oh. ya que hemos creado la primera eh, hélice pues ahora vamos a crear la segunda hélice eh, abrimos, desplegamos y copiamos la máscara en control-C ahora vamos a capa, nuevo sólido y para otra hélice pues cogeremos el color azul mismo le damos a aceptar aceptamos y como hemos copiado eh, la máscara con control D, con, perdón, con control V, la volvemos a tener. Ahora, botón derecho, nuevo, y creamos un objeto nulo. Lo, pos lo posicionamos arriba, y el este, el sólido blanco, que es el círculo, y el, y el, y el aspa amarillo... Pues cogemos y lo sincronizamos con el objeto nulo ahora para posicionar este que está debajo del amarillo por pues, lo único que tenemos que hacer vamos a transformar y en rotación pues lo ponemos en 60 así muy bien una vez que hemos hecho esto cogemos el azul y lo, lo, lo ponemos en el objeto nulo también Ahora cogemos capa, nuevo, sólido, y ahora pues, queremos un hélice de color eh, verde. Le damos a aceptar y aceptar. Como tenemos copiar de antes el, la máscara, esto lo ponemos aquí abajo para no equivocarnos. Como la tenemos copiada de antes, lo único que tenemos que hacer es control V. Y ahora en, en la rotación, como... Ya están siguiendo todo, todo esto al objeto nulo. Por lo único que tenemos que hacer es, en rotación, de ponerle 60 más 60. Que son 120. Como veis, ya tenemos tres hélices. Y ahora vamos a crear otro. Vamos a crear otra hélice. Ahora, capa, nuevo, sólido. En este caso la vamos a crear roja. Aceptamos y aceptamos. La ponemos abajo para no equivocarnos. Le damos control V para pegar la máscara. Y le ponemos 70 aquí. Que sería 120 más 70 son 160. Aceptamos. Uy, uy ¿qué ha pasado? Control, ah, ya sé lo que ha pasado. Eh, se me ha olvidado de, de enlazar esto con el objeto nulo. Ahora, el... En la rotación, sí, ponemos 160. Entonces, voilà, ya tenemos cuatro hélices. Ahora vamos a coger, ellizamos este, para que no nos pase lo mismo que nos ha pasado. Y en capa nuevo, sólido, pondremos un color eh, rosita, como le guste a mi niña. Aceptamos. Y aceptamos. Y ahora, como tengo una máscara copiada del primer sólido. Por lo único, eh, lo ponemos abajo primeramente como tengo la máscara copiada del primer sólido y se la ha pegado a todos los demás sólidos pues lo, se lo pegamos este Uy. control V ya tenemos otra más entonces como ya ha eh, hecho como hay que rotar todos estos pues hay que sumarle 60 más, que son 160 más 70 son 240 ya tenemos cinco hélices, ahora cogemos, la enlazamos con el objeto nulo y hacemos una capa, nuevo, sólido y volvemos a crear otra hélice, le damos a aceptar, este color que es muy bonito, eh, cian, precioso, aceptamos y la ponemos abajo para no equivocarnos, y el control V. Una vez que ya le hemos dado control V, lo único que tenemos que hacer es sumarle... 70 30 240 es 300. Aceptamos y ya tenemos el ventilador hecho. Ahora lo único que tenemos que hacer es... ...enlazar al objeto nulo. Y una vez que tengamos el objeto nulo, lo único que hace falta para que el ventilador se CMN... ...es... El relojito lo cliqueamos en el, en el segundo cero. Una vez que he clicleado, pues nos vamos al final, según el tiempo que hayáis, hayáis ustedes puesto. A su duración, pues será. Pues aquí le ponemos que dé 60 vueltas en el minuto. 60 vueltas. Una vez ya las dado 60 vueltas, volvemos hacia atrás. Le damos play y voilà. Ahí tenemos nuestro ventilador para nuestro proyecto. Sin nada más que decir, os agradecería que os suscribierais y esto, te <risa> <De> suscri <risa> suscribirte y dar un buen like. Un buen like. Eh, bien habla tú. Eh. Venga, adiós.